Para formatear una unidad hay que hacer lo siguiente. Clic izquierdo de ratón para abrir el explorador, por ejemplo desde la barra de tareas. Clic derecho sobre la unidad a formatear. Clic izquierdo en formatear. Seleccionamos el sistema de archivos. El mejor es el recomendado pero no podrás tener archivos de más de 4 GB. XFAT no tiene ese límite. Si estos te dan problemas... Usa el que te queda. Elige un tamaño predeterminado. Elige un nombre para tu memoria. Elige formato rápido, aunque si te da problemas el dispositivo de almacenamiento, podría venir bien, el formato lento. Lo demás déjalo como está. Clic en Iniciar. Gracias por la visita. Dale Like.